Y a la ciudadanía que sepa que nosotros, no somos responsables nosotros, los senadores, diputados. Los que manejan presupuestos son los ministros, los directores. Nosotros estamos para legislar, fiscalizar y representar. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Representando. Pero por eso es que dicen los ciudadanos muchas veces, ya ah, que ganó y no ha vuelto por aquí. ¿Por con, ¿Con qué cara uno va si los ministros no están resolviendo nada? Ahora mismo en mi provincia, en San Francisco de Macorís, hay dos llamados a huelga. ¿Cómo diablo le damos la cara a nosotros a esa gente? ¿Cómo? Pero lo más importante es que esa gente entienda que no somos nosotros los responsables. Somos el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, que preside el, el, el compañero Luis Abinader, el presidente, es quien pone a esos funcionarios. No somos nosotros. Y que sepan que no solamente los empleos, sino las obras que tienen que realizarse,